Mi nombre es Fernando Tamirano Solís, soy médico veterinario, eh, trabajo como gerente de producción en Posta el 4. Tenemos un aproximado de 38.000 hembras actualmente, eh, tendiendo a crecer, a finales de año esperamos tener las 40. Y principalmente mi enfoque está en los sitios 1 dentro de la empresa. tenemos que trabajar en la cuestión sanitaria. Y dentro de la cuestión sanitaria tenemos eh, programas de prevención, que en este caso son vacunas. En el área de vacunas, principalmente son bacterinas, en este caso, APP, que es un gran problema dentro de, de toda la zona, no solamente de la empresa, eh, Hemófilos para el Swiss también. Eh, hace tiempo teníamos muchos problemas con ericitela, usamos la vacuna viva, nos dio un muy buen resultado, afortunadamente se controló. <música> en el en el caso de específico de APP, estamos usando las vacunas anteparto para dar protección a la línea. Los estamos monitoreando constantemente y nos, tienen, nos dan una protección de hasta seis semanas prácticamente en todas las líneas o las granjas que las estamos usando. El servicio que nos brindan como laboratorio de diagnóstico es excelente, es de los mejores que hay en México. Y cuando platico con los asesores y me dices ¿en qué laboratorio eh, mandaste las muestras? No, pues te las mandé a IASA, ahora a Sanfer. Ah no, está bien, y me dicen, excelente, se puede confiar perfectamente bien. Es una opinión generalizada. Yo creo que es, es la parte más importante, el efecto de costo-beneficio y tenemos un equilibrio entre costo y, y, y calidad de los productos, por eso precisamente es que se trabaja con Sanger y Yasa. Y decimos, sabes qué? a mí me está dando muy buen resultado esta vacuna, a mí me está dando buen resultado esto. ¿Y qué laboratorio? Pues es Sanfer y Asa, perfectamente bien el resultado que nosotros obtenemos. Soy Efrena Altamirano Solís, médico veterinario, especialista en cerdos, gerente de producción en Posta el 4 y nosotros usamos los productos de Sanfer y Asa, obviamente los recomendamos.